Según la revista Forbes, el negocio de los infoproductos aporta más de 350 millones de dólares cada día y se estima que en 5 años moverá unos mil millones de dólares diarios. Tienes que conocer el programa El negocio de los ebooks o libros digitales, la forma más efectiva para ingresar en el mercado de los infoproductos y capitalizar un conocimiento valioso. Elimina los costos de producción y distribución que te genera un libro físico con una alta rentabilidad. Además, aprende las fuentes de letra